¿De acuerdo? Dicho esto, me presento. Yo soy Rosa Oliveira y soy gestora de proyectos en el servicio de SIC y Teledetección el SICTE, de la Universidad de Girona. El SICTE es uno de los socios de la Asociación Unigis Internacional. Se trata de una red mundial de universidades que tiene como objetivo mejorar las competencias de los profesionales de las tecnologías de la información geográfica a partir de programas formativos a distancia. Eh, es en este contexto que desde el SICTE de, de la Universidad de Girona somos los responsables de organizar el programa UNIGIS Girona de Formación Online de Máster y posgrados en SIC y del que soy la coordinadora académica. El Máster de UNIGIS Girona es un programa totalmente a distancia y que cuenta con un primer curso común y un segundo curso con dos especialidades de análisis espacial y de geoinformática y programación SIC. Para llevar a cabo el programa 100% online disponemos de una plataforma e-learning basada en Moodle y un equipo de profesionales de las TIC que aportan sus conocimientos a través de materiales teóricos y prácticos y el apoyo al estudiante. El programa además dispone de una coordinación de estudiantes que lleva a cabo Laura Olivas, que también está presente en este webinar y que la tenéis disponible en el chat. Ella es quien hace un seguimiento personalizado del estudiante a lo largo de todo su paso por por el, por el programa, por el programa Nigis uh, Para nosotros, además, es importante conectar al estudiante con el mundo profesional uh, y real y por eso ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo prácticas en empresas o de asistir a, a las jornadas de SIC Libre que organizamos también desde el site. Pues bien, es este, con este propósito también de conectar con el mundo profesional que venimos organizando webinars que responden a esta necesidad. Y en esta ocasión nos complace mucho contar con Montserrat Jordi, que es socia y gerente de Wikiloc, una plataforma colaborativa de rutas GPS con una comunidad de 9 millones de personas y 27 millones de rutas de todo el mundo. Wikiloc se formó como un proyecto personal, sin modelo de negocio y paso a paso ha ido abriendo camino en el sector internacional. Actualmente, es uno de los principales servicios de compartir rutas online de todo el mundo y mantiene colaboraciones con grandes compañías internacionales como Apple, Google o Carmen. Para nosotros es un placer que hoy Montserrat pueda estar con nosotros. Wikiloc para el SICTE es una de esas empresas amigas con la que compartimos ciudad, intereses y, y admiramos su forma de trabajo. Enseguida daré paso a Montserrat, pero antes quisiera comentar que su exposición tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos y que os recuerdo que si queréis y a lo largo de toda la sesión podéis dejar vuestras preguntas en, escrito en el chat, pero eso sí, no será hasta que finalicemos la, la charla, que eh, las comentaremos para que Monse las pueda responder. Finalmente os recuerdo que el webinar se está grabando y que lo podréis tener disponible para consultar poco después que, que lo finalicemos. Pues ahora sí, uh, Monse, uh, te dejo con, con tu presentación cuando quieras. Muchas gracias Rosa y bueno, gracias Unisis también y es verdad que bueno, con el SICTE es, es bueno, una entidad que tenemos mucho cariño, estamos muy próximos y que bueno, es un orgullo ¿no? tener tan, tan buena relación y gracias también a vosotros por compartir vuestra tarde con, conmigo en este caso con, con todos los asistentes. ¿no? Um, Hoy um, me gustaría compartir con vosotros eh, el punto de vista desde Wikiloc como empresa, como proyecto empresarial y sobre todo nuestra experiencia ¿no? de, de cómo han sido a lo largo de los años que hemos estado pues, a, aquí resistiendo en, como empresa TIC y, y nuestras reflexiones sobre qué son retos, oportunidades y y que si tuviésemos que empezar de nuevo un negocio o un proyecto, ¿qué es lo que haríamos y, y, y qué nos llevaríamos ¿no? para, para la nueva experiencia? Y bueno, en cualquier caso, tenemos también una parte de preguntas, si hay algo que, que no respondo o alguien tiene necesidad. Y también comentaros que entre el público hay, hay José Molina, que también es del equipo de Cuilo, que es el experto en, en, en GIS, mano derecha. Y, y si hay algo también, pues con él podemos hacer preguntas. Vale, pues, um, para los que no conocéis Wikiloc, pues es, un, es un, una plataforma colaborativa de compartir rutas GPS, que es un método global. Y, y bueno, empezamos el 2006 en, en Girona como un proyecto personal de Jordi y durante estos años hemos ido pues, a, creciendo poco a poco, evolucionando, y a día de hoy, pues, tenemos 9 millones de, de personas registradas, 28 millones de rutas repartidas por todo el mundo y, y acompañadas de 50 millones de fotos más, bueno, descripciones y, y, y mucho más ¿no? y comentarios de la gente y, y bueno um, Wikiloc si, si hemos aprendido algo o hemos visto un, un patrón de funcionamiento ¿no? durante todos estos años que nos ha ayudado mucho a seguir adelante uh, bueno, yo creo que hay varios aspectos Uh, uno de ellos que yo creo que es la base y que es fundamental y que a veces no tenemos en cuenta, aunque nos lo digan, es el tema de, de los valores, ¿no? los, los valores uh, personales de, de, la, de los gestores o del que empieza el proyecto o, o quien, quien lo dirige. ¿no? Uh, ¿Qué son los valores personales? Pues lo que tenemos todos y que nos ayudan a decidir ¿no? nuestro comportamiento, nuestra, nuestra evolución y pues alguien tendrá pues la salud la familia el dinero los negocios sostenibilidad cada una tiene los suyos ¿Y, y qué pasa cuando tú creas un proyecto lo que haces es proyectar estos valores en, en, en, tu, en tu empresa no por tanto las decisiones que vas a tomar durante todo el proceso al final van a ser guiadas por esta forma de que tú tienes de pensar si una persona pues es vegetariana pues uh, difícilmente no empezará una empresa pues una cárnica por decirlo así y yo una persona que le gustó mucho el, el, el fútbol pues seguramente intentará buscar algo relacionado con el fútbol no pues esto es yo creo que es algo fundamental que es lo primero que, que plantearía no a todos a todas las personas que quieran emprender un proyecto o que estén en medio de un proyecto ¿no? si realmente lo que estás haciendo va acorde con tu forma de ser la, la otra cosa que creo que es fundamental es uh, conocer lo que se te da bien hacer lo que tienes ganas de hacer, a veces son cosas uh, muy típicas ¿no? de decir, pero es que es verdad, uh, o sea ser consciente de lo que se te da bien es algo pues, que te ayudará a disfrutar de, de tu día a día, si a alguien le gusta el fútbol pues uh, está muy bien que quiera ser un gran jugador de fútbol, pero es que igual no se le da bien. Pero en cambio sí que puede ser pues, un gran fisioterapeuta de, de, del equipo o, o el, la parte financiera o incluso cuidar ¿no? el, el, el entorno. Pues si tú sabes lo que te mueve y sabes lo que se te da bien, pues es mucho más fácil que, que aciertes ¿no? a la hora de, de, de decidir lo, lo que vas a hacer para tirar adelante pues, tu, tu proyecto o lo que tengas entre manos. Y... Y también es el, el contexto. A veces pues, no nos gusta ver lo que está pasando uh, delante nuestro o creemos que es mucho más lejano. ¿no? Um, el mundo gira, nos guste o no, y gira a distintos ritmos en función del sector que estemos. Uh, tenemos que pensar que, que es como si estuviésemos en un tren que, que continuamente evoluciona, va hacia el futuro, ¿no? un tren que va hacia el futuro y estamos enganchados a este tren y va tirando. ¿no? Cuanto más nos anclemos al pasado, pues más tensión tendremos entre, entre nuestras dos partes ¿no? y al final no vamos a resistir, va, va a ser traumático. ¿no? Por tanto, uh, tenemos que ser muy conscientes de que el, el, vamos hacia adelante y lo que hoy es válido, pues mañana caduca y caduca a un ritmo pues bastante rápido. Y si nos centramos en el sector tecnológico, el, el sector TIC con C y TIC con G, digamos, para, para el, el, el ámbito en general, pues es que pasa a, a una velocidad de miedo, ¿no? Es como si estuvieses dentro de un tren de alta velocidad y todo lo que hagas tienes que hacerlo en marcha. Y si se rompe algo tienes que ponerte debajo del tren, arreglarlo y, y volver a subir sin caerte e intentar que los pasajeros no, no sufran, ¿no? Mientras tanto, y este es el, el contexto que nos, que, en que nos movemos, ¿no? La tecnología pues no ha tenido una evolución, ha tenido una revolución casi, ¿no? De cuando empezamos que no había ni mapas ahora que ya son pues a inteligencia artificial que ya son algoritmos inteligentes que aprenden de conductas ¿no? y eso es lo que lo que encuentras a, a día de hoy con, con todos sus retos y oportunidades y, y sabiendo quién eres lo que te, te da bien y, y dónde quieres a empezar a, a, a construir pues luego presenta tu proyecto ¿no? que irá muy ligado pues también a tu forma de ser Uh, en Wikilog, por ejemplo, nos gusta mucho dar no y casi el 80% de lo que damos es gratuito, es un modelo de negocio, el freemium, ¿no? que se llama, uh, pero claro, de, queremos dar mucho, pero tenemos que, que equilibrarlo con, lo, con la parte de entrada, no porque al fin y al cabo somos un, un, un proyecto empresarial uh, y uno tiene que saber si quiere hacer una ONG, una cooperativa, una empresa con una escalabilidad para que salga a bolsa en pocos años o un proyecto más eh, escalable. ¿no? En nuestro caso, pues a pesar de que muchas veces nos hemos tenido que decir ¿no? es que no somos una ONG, también tenemos que, que tener nuestra parte de, de ingresos porque es que hay gente trabajando y es una forma de vida. Y, pero sí que podemos a, elegir a... ¿Qué valor aportamos a la sociedad ¿no? y en nuestro caso pues creemos que, y, y nos gustaría que fuera muchos más ¿no? un tema de emprendedoría social o sea que lo que hace este sí que te aporta un beneficio pues económico pero es que también aportas un valor a la sociedad ¿no? uh, y esta fue nuestra lección y yo creo que es un planteamiento cuando cuando empiezas algo uh, en nuestro caso pues a uh, nos dirigimos a, a un sector del aire libre que en principio pues eran amantes al aire libre y viajes turismo deporte es algo que nos gusta que, que solemos hacer y estar y que ahora pues ha habido un boom porque es que resulta que algo que también percibíamos pero no sentían bueno no, no éramos conscientes ¿no? y es que el aire libre es algo básico hemos estado encerrados por la pandemia y de golpe hemos salido todos a la, a, afuera, ¿no? Y es porque el sol, el aire, los bosques, pues todo esto es parte de nuestra necesidad vital. Y por tanto, pues en Wikiloc tenemos, hemos visto un crecimiento. Por, al principio se para todo, pero luego vimos un crecimiento de pospandemia. Y bueno, pues si antes nos dirigíamos al entusiasmo, al aire libre, pues ahora pues, tenemos un, a la población en general, ¿no? Para, para facilitarles esta esta experiencia fuera a ah, la las la propuesta de valor no que, que eliges cuando cuando tiras adelante un proyecto también es algo que, que te va a seguir la de este esta forma de ser ah, nosotros pues estamos en un en un entorno muy competitivo a nivel general a nivel global hay muchas empresas nuevas que van saliendo que cada vez pues son son también grandes ¿no? y aportan muchos beneficios y luego tú tienes que buscar tu, tu sector, ¿no? En qué, qué sabes hacer, qué eres bueno y, y qué puedes aportar. Y en nuestro caso, pues, uh, como somos um, usuarios de nuestro propio sistema, pues nos centramos mucho en la fiabilidad, ¿no? Uh, ¿Por qué fiabilidad? Porque creemos que... Uh, en el mundo urbano pues hay muchas referencias pero cuando sales a la montaña pues el entorno puede ser también imprevisible ¿no? y, y puedes encontrarte pues un camino que, que han caído árboles y ya no puedes pasar un cambio de tiempo o que las referencias tengan que ser pues árboles todos iguales entonces para nosotros es muy importante que la persona que utilice Wikiloc y esté en medio de la montaña pues pueda confiar en, en, en las aplicaciones ¿no? o en el servicio de Wikiloc y esto implica pues que, que siempre esté lo máximo disponible, que los algoritmos que funcionan debajo sean robustos y que, que, que puedas contar co, con esto. ¿no? Y a veces fiabilidad no, no va tan ligada a, a ser bonita, ¿no? un ejemplo por, por decir algo. A veces pues, puedes ver un contraste de colores que dices, pero cómo esta gente han hecho esta combinación de colores, ¿no? Pero es que luego vas a, afuera y dices, es que con el sol, con el contraste, veo lo que hay. En cambio, la, la otra forma pues, sería imposible, ¿no? Y aquí es donde intentamos pues, distinguirnos respecto de los otros por, por esta fiabilidad, ¿vale? que al final no se ve pero se percibe, y, y bueno y entre otras cosas no o, otra cosa que, que nos gusta es potenciar la autenticidad de la gente o sea estamos haciendo una plataforma colaborativa del conocimiento de la gente local no y que, que estas experiencias se transformen en algo repetible y algo que, que aporte una un, una visión mucho más amplia de dónde podemos ir no en, en este planeta Luego es muy fácil ir a buscar bases de datos que ya tengan datos gráficos pues, y, y, y que estos se utilicen para hacer aplicaciones nuevas. Nosotros creemos que el reto está en que la información esté actualizada y sea muy confiable, ¿no? que, que, que lo mismo que decíamos antes. Y aquí es donde vamos a, a buscar esta autenticidad de contenidos que son creados por personas que cada vez que alguien repite una ruta pues uh, es un reafirmar que esta ruta está activa uh, y lo ves mucho pues cuando hay un cambio de unas nevadas por ejemplo no que cambian la, la, los caminos con los árboles caídos o una, una inundación pues vemos el, el cambio de recorrido ¿no? y esto también pues uh, da seguridad de que cuando envías a alguien a hacer un camino por decirlo así pues sabes que ha, ha habido gente que lo ha hecho ¿no? y también pues ranking de calidad Uh, intentas focalizar en, en esto y bueno pues cada uno en su proyecto pues puede elegir lo que cree que, que se distingue más ¿no? y, y, y creo que es que es importante también pues uh, el dilema no es uh, competencias que, que dicen va pues qué, qué cantidad de gente de actividad social que tienen uh, nuestra elección siempre es la parte de sostenibilidad que sea que aporte a largo plazo ¿no? y esto implica también un bienestar personal uh, llegamos a la conclusión de que um, si, si generas competitividad con terceros uh, puede que tu, tu bienestar tu reto dependa de un tercero por tanto no podrás controlar ¿no? Y, y tú puedes ser muy bueno en algo pero difícilmente serás el más bueno de todos los demás de todas las cosas o sea que en lugar de crear quizás frustración porque no puedes uh, ser tan buenos como todos en todo, pues nos gusta crear retos personales. O sea, si tanto es importante el que está en el sofá y hace su primer kilómetro uh, después de, un, de una larga temporada, como el ultra Tyler que hace pues 60 kilómetros acumulados a la semana para su competición del domingo, ¿no? Uh, bueno, pues del otro domingo, algo no del mismo. Y, y bueno, esto también es una lección y, y creo que, que es importante porque si sabes lo que te guía, sabes lo que te gusta y sabes, conoces al entorno donde quieres uh, interactuar y aparte tienes claro uh, qué vas a priorizar, pues es mucho más fácil simplificar y, y, y buscar un camino que te permita seguir adelante en este, en este tren que, que va evolucionando, ¿no? Uh, sabéis que la tecnología pues uh, está continuamente cambiando y os vais a, todos nos encontramos con esta necesidad ¿no? y bueno, el tema del GIS uh, es espectacular lo que está pasando con el volcán de Canarias y el... casi en tiempo real tenemos visitas de drones, uh, bueno toda la superficie, casas afectadas, el crecimiento de una isla, esto pues hace unos años era impensable y ahora pues uh, a nivel tecnológico es un, un disfrute ¿no? Uh, también a nosotros pues nos, nos gusta pensar que, que si eres consciente de lo que te se da bien pues si lo potencias o pues puedes llegar también ¿no? a, a otros a hacer grandes cosas por tu vía uh, en nuestro caso somos tecnólogos lo que el 85% del equipo de wikiloc son ingenieros y somos técnicos y es lo que sabemos hacer, es lo que disfrutamos, ¿no? Cada dos por tres, pues, estamos haciendo cosas nuevas, estamos investigando y, y hemos llegado a hacer, uh, pues, grandes uh, acuerdos comerciales con grandes empresas, no desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de marketing, ¿no? desde un punto de vista uh, tecnológico. Uh, a veces hacemos broma en el equipo porque decimos, ostras, uh, cuando alguien va a hacer una reunión con una grande corporación, pues lo que pide el equipo es, oye, consígueme el, el contacto del equipo técnico, ¿no? Para tener el acceso directo. Y, y, y es lo que somos, no sabemos mover así. Y, y bueno, uh, con esto, pues que hemos conseguido, pues también llegar, ¿no? A estas grandes compañías, porque, porque, por ejemplo, con, con Garmin. Garmin estamos preinstalados en dispositivos que, que cuando salen nuevos y, y también los, algunos nuevos que van a salir, ¿no? que también hemos visto, aunque no se, no se pueda decir mucho. ¿no? Pues, ¿Cómo conseguimos su contacto? Pues, un día nos fuimos al, al, al Mobile World Congress a, a picar puertas ¿no? es el, con el esfuerzo, pues venga, nos vamos ahí, no nos conoce nadie, pues el gran Garmin. Y, y nos presentamos, yo recuerdo que fue muy, mi peor speech, es, es, mi peor presentación en inglés uh, que hice alguien, ¿no? Uh, pero por suerte, como lo veía venir, pues, pues tuve un, un, un folleto que me complementó a, a la persona de Garmin, le, le captó la atención a ese folleto, se lo llevó y al cabo de unos meses nos contactaron y nos propusieron, uh, oye, ¿podrías hacer esto? Y nosotros, yo, bueno, pues Sí, ¿no? Vamos a, vale, probamos. Y no dijimos nada más. Y al cabo de unos meses fuimos al mobile, fuimos a buscar a la misma persona, fuimos allí y le dijimos, mira, mira, ¿qué, qué hemos hecho? Pum. Y le enseñamos una funcionalidad de Garmin, ¿no? Y se quedó, nos dijo, ¿pero esto ya lo habéis hecho? Y, sí. Y, y funciona. Sí, mira contentos ¿no? con la creación y, y se quedaron pues sorprendidos de que algo que hacía tiempo que habían dicho varias empresas de hacer entre ellas gente mucho más grande que nosotros pues no lo habían conseguido nosotros habíamos sido los primeros ¿no? y con esto nos ganamos la entrada al equipo técnico de Garmin y, y poder a, hacer más partnerships y fue a través de la tecnología como pues lo mismo nos pasó con con google somos beta alfa testers de google para android es, es son los que probamos la app de google antes de que la den a probar al, al resto no y es porque encontramos fallos decimos oye aquí parece que hay algo y ya ah, vale pues mira y no venga con confidencialidad y y, y y vuelve no y pues así hemos ido abriéndonos nuestro camino con nuestra forma de ser nuestra forma de ver el mundo de, de empresarial, desde un punto de vista de tecnólogos y, y hemos conseguido grandes cosas, ¿no? Nos gusta pensar que es por nuestra seriedad en el trato, uh, porque sí que pedimos que, que cuando haya un trato pues, eh, que no sea humo que también hemos descartado grandes, grandes uh, acuerdos comerciales por ver que la tecnología no era fiable y por tanto no podríamos dar buen servicio a las personas que la utilizasen. Y, y bueno, y, y así hemos acabado también en el sótano de Cupertino haciendo cosas para, para Apple, ¿no? Uh, lo que quiero decir con todo esto es que a veces queremos ser, ser lo que no somos y, y a veces tenemos un potencial dentro que no sabemos explotar. Y sería bueno que en nuestros proyectos, ¿no? O si se empieza algo nuevo o si estás metido en algún proyecto, pues que seas capaz de, de, de resaltar lo bueno tuyo, que también hay opciones, no, no, no se acaba el, el, el mundo aquí. Uh, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, nuestro punto débil es el marketing y, y, y es un reto para nosotros pues sabernos uh, hacer descubrir más allá de, de, de, de, bueno, de las fronteras ¿no? y dar oportunidad a la gente que nos conozca un poco mejor. Y bueno, en eso estamos. Y la otra cosa que creo que nos ha funcionado muy bien y que, que para nosotros es clave, que, que es el motor, motor de Wikiloc, es uh, el equipo. Algo también que, que es típico, ¿no? Bueno, con un buen equipo pues tiras delante, sí, pero, pero no es tan fácil, ¿no? Buscar, encontrar gente excepcional a nivel técnica y excepcional a nivel de persona. Y, y gente capaz de, de aprender la tecnología, adaptarse al cambio bajo presión y con mucho compañerismo y buen humor. ¿no? Uh, y con todos estos ingredientes sumas y dices, uh, wow, si consigues que este talento, ¿no? por decirlo así, quiera venir contigo y quiere quedarse contigo y tú puedes ofrecerle. Uh, pues retos no para que para que se sientan bien y, y, y quieran seguir contigo pues uh, es un lujo y yo creo que los las, no todas las empresas tienen esta visión de que la, las personas que lo forman pues son, son el motor y son la clave y que hay que mimarlos hay también que saberlos uh, dirigir no porque pues, todo el mundo tiene su sus ganas de, de hacer y no siempre se puede hacer todo lo que quieras pero, pero es, es, es, para mí es fundamental y también saber uh, ver ¿no? cómo, cómo evoluciona cómo se mueve de forma natural uh, a veces también nos encontramos que, que a la hora de organizar la, las empresas uh, te encuentras un un montón de cosas estándares, ¿no? Programas estándares. Pues bien ha salido esto. Vamos a hacer todos a school. vamos a hacer todos a Agile. Uh, bueno, pues distintas filosofías que normalmente salen de, de la parte americana. Uh, está bien, pero si nos pensamos que lo que existe hoy caducará porque va a evolucionar, la ciencia también evoluciona, ¿no? Lo que hoy es, es cierto, pues mañana igual evoluciona, ¿no? Pues uh, nos cogemos esto como una referencia, no como un todo, e uh, intentamos observar cómo, cómo trabajamos de forma natural internamente y luego esta forma natural uh, sacar los puntos fuertes y equilibrarla. ¿no? Gafar, uh, si tenemos la parte más uh, estándar y la parte nuestra propia de cómo nos movemos, lo juntamos, pues esto nos ayuda a que es explosionar de forma positiva, ¿no? Y al fin y al cabo es es lo mismo, ¿no? Es, estamos uh, relacionados con gente, uh, son bueno, son personas emocionales interactuando con personas emocionales, haciendo un servicio a personas emocionales, ¿no? Pues si juntamos todo esto intentando sacar el máximo valor de todo de forma constructiva y positiva, pues uh, al, al final los proyectos, pues uh, sacan lo mejor de sí no y yo creo que esto es lo que intentamos hacer en Wikiloc y que si hiciéramos otra empresa otro proyecto o tuviésemos que dar recomendaciones pues uh, iríamos por aquí no de uh, rodéate de gente excepcional porque la, se pegan ¿no? la, las bueno, las emociones y, y la forma de trabajar se, se pega y esto pues uh, suma y, y, y y simplificar y no, no podemos llevar una mochila muy grande con cosas que ya ya han pasado con cosas que queremos hacer pero no podemos hacer porque no podemos arrastrarlas no a reducirlo a, a la mínima expresión conocerte tú mismo saber qué es lo que quieres ofrecer y luego centrarte en esto ¿no? y, y sí que habrá pues competencia habrá nuevas cosas pero al final tienes que ser tú mismo, porque si no actuarías por miedo y, y, y te dirigirían nosotros, ¿no? Y, y pues, uh, uh, esto es el foco. Uh, ¿Qué más? A nivel de negocio Wikiloc, pues, uh, decidimos uh, desde el día uno, desde el día 1, que el usuario era lo primero. Y cuando el usuario es lo primero, quiere decir que está incluso delante del, del del negocio, de, de los ingresos, ¿no? Eh, lo podríamos facturar tres veces más uh, de forma relativamente fácil, ¿no? Una de ellas sería pues poniendo mucha más publicidad, pero lo encontramos intrusivo, no nos gusta y preferimos que la experiencia del usuario o de la persona que lo utiliza sea mucho más, mejor que no, pues ingresar más, ¿no? Y eso también va muy relacionado en la, en la proyección a nivel de empresa. O lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de proyecto quieres empezar o quieres llegar a ser? Si nuestra forma de ser, pues, es con una responsabilidad, mucha privacidad de los datos de los usuarios, no queremos compartir nada. Somos capaces de estar un mes desarrollando algo para no poner un píxel de Facebook y se lleve Facebook los datos, ¿no? Pues, todo esto del de, de, de usuario primero y la protección sobre este usuario, pues, uh, a veces hace decidir, uh, pues, el ritmo de, de, de, de dónde vas, ¿no? A nivel de, de proyecto empresarial, uh, en base a poder decidir con libertad, pues, hemos dicho que no, pues, a, a grandes fondos, grandes inversiones, uh, donde no ves claro que realmente, pues, enfoquen en el futuro por donde tú a ti te gustaría tirar no y, y bueno pues esto también te hace decidir y, y un poco pues esto sería el, el, el resumen ¿no? a nivel general de, de lo que lo que habría detrás de wikilog y, y, y lo que nosotros recomendaríamos o, o, o veríamos como, como como oportunidades para utilizar para, para hacer otros proyectos uh, concluyendo un poco no sería él el, eh, el tema de conocerse a uno mismo los, los propios valores que, que tienes a uh, saber que, que te gusta y se te da bien lo que haces para, para poderlo hacer más bien y mejor ¿no? el, el, que es un buen profesional no o sea, pues una forma de describirlo sería la persona que es capaz de tomar las mejores decisiones en el mínimo tiempo con el máximo beneficio no ah, pues ah, si sabes si te da bien y eres conocedor pues probablemente vas a acertar más, más las decisiones a ah, saber muy bien dónde quieres dirigirte y dónde quieres llegar y, y luego rodearte de gente pues ah, que, que nosotros a veces decimos no, ah, rodéate de gente con la que irías a tomarte una cerveza, o a sea, al final del día no y, y bueno pues esto es así por ahora también hay el reto del de, de crecimiento porque si uh, cuesta mucho ¿no? Y, ir encontrando pues uh, un equipo que sea capaz de, de estar al mismo nivel del, del resto del equipo y eso también son retos ¿no? y bueno por el resto animaros a, a, a a, bueno a, a tirar adelante vuestros proyectos a, a seguir viendo la tecnología como una oportunidades y cosas para hacer grandes cosas en este mundo y mejorarlo que es lo que conviene y bueno en cualquier caso uh, cualquier duda pregunta podemos hablarlo ahora si no tenéis uh, el contacto y también cosa pues, uh, si tenéis algo relacionado con mapas que sepáis que José pues, está aquí que ya que estamos en un contexto en ISIS, pues que Aprovechad que los podrá explicar con más detalle cómo, cómo estamos a nivel de, de cartografía y cómo evolucionamos. ¿no? Y bueno, en principio, pues a... esto sería el resumen. Pues, pues muchas que... gracias, Monse. La verdad es que ha sido, bueno, para mí muy interesante. Una visión diferente, ¿no? O un, un relato diferente de, de, de una empresa tecnológica. Yo, bueno, me he quedado con este. Con esta idea ¿no? de que sois una empresa 100% tecnológica, pero con una componente humana muy, muy importante. ¿no? Y creo que es, es parte, buena parte de, vuestro, de la clave del éxito, ¿no? creo. Y bueno, también me quedo con la autenticidad, en, con, la que, con la manera en la que trabajáis. Y, y bueno, es un placer oíros hablar uh, de cómo sois y de, y de lo que hacéis, por supuesto, pero lo que hacéis a menudo ya lo vemos, ¿no? Ya, pero cómo sois es algo que, que no, se, no siempre se, se puede saber y, y es muy interesante. Eh, bueno, os, os recuerdo que, que podéis hacer las preguntas a Monse o a José, que también está aquí a través de, del chat. Eh, Mira, aprovecho, hay una pregunta de Gemma de, que, que quiere preguntarte, Monse. Eh, bueno, pues esto que hay detrás de, de Wikilog. Eh, personas grandes, sí, bueno, ella, de hecho lo, lo contesté yo mismo, personas grandes. Y sí, yo creo que también. Sí, sí, se, se denota, por supuesto. Y, y Lía, Lía Fernández eh, nos hace, entiendo, varias preguntas. Las leo, porque para los que veáis el, el webinar en, en diferido, podéis saber de qué estamos hablando. Lía dice, buenas tardes, una conferencia muy interesante. Quisiera formular tres preguntas. La primera, ¿en qué año surgió Wikiloc? Te las planteo todas, si te parece. ¿Cuándo se lanzó la app uh, para smartphone y con qué propósito? ¿Y qué herramientas de Wikiloc son las más demandadas? Vale, Wikiloc uh, nació en el 2006 como proyecto personal, como hobby de Jordi y el fundador Jordi Ramot, que él es especialista en informática, especialista en GIS y la evolución fue primero web y luego las apps, uh, las... enseguida que empezó el mundo del móvil nos pusimos a ello y fue sobre el 2010-2011 más o menos. Uh, se han ido mejorando muchísimo a, nivel, a, a medida que han avanzado los, smart, uh, los smartphones, también hemos adaptado los, los, a, smartwatch, a, los perdón, a los relojes inteligentes. Y, y bueno, las funcionalidades que, que yo creo que destacan más en Wikiloc pues es el descubrimiento de rutas, ¿no? eh, buscar y, y, y bajarse en las rutas para seguirla y luego pues aquí se divide, pues hay la gente que lo utiliza con la app o con los dispositivos GPS. pero Yo creo que, que una gran cosa que encuentras en Wikiloc es la cantidad de recorridos ya por todo el mundo. Yo creo que esto es la, la parte más, más solicitada, por decirlo así. Muchas gracias, Monse. Yo también quería, quería preguntarte, evidentemente detrás de Wikiloc hay personas grandes ¿no? y, y, y me consta que que a menudo tenéis eh, bueno, gente que, que se va formando también en, y pasa por Wikiloc para, para formarse y, a, y también a raíz de vuestro equipo eh, has comentado las, las características que debe tener una persona que trabaja con vosotros, ¿no? esa capacidad de aprender, adaptarse al cambio, a trabajar en equipo y también bajo presión. Y, pero yo quería saber, eh, sobre todo desde el punto de vista geo, de esas personas que quizás están más vinculadas a tareas geo, um, qué competencias qué perfil qué destacaríais sobre el, el, la, bueno los conocimientos las competencias que debería tener más específicamente a nivel tecnológico geo es, uh, las personas que trabajan con vosotros no vale. sé si es, uh, uh, pasamos bueno yo también paso a José para que él pueda responderte mejor en la parte técnica uh, a nivel de persona humana la sencillez y la capacidad de de, de adaptarse con el resto de la gente de forma sencilla ¿no? y eh, José, ¿qué, ¿qué pedimos a nivel técnico sí pues al final una de las cosas que nos hemos encontrado muchas veces como somos un, somos un equipo relativamente pequeño al final necesitamos que aparte de ser buenos tecnólogos en sí que tengan buenas capacidades también necesitamos que se programar bien porque tenemos que hacer un poquito de todo en general. Tenemos cargos bastante especializados, pero al final los proyectos hay que tirarlos para hay que tirarlos adelante y tienen que funcionar y tienen que llegar a muchísimas personas. Eso requiere que no es tan sencillo hacer un, una web sencillita que funcione, sino que hacerla que funcione bien, con mucha cantidad de datos y, bajo, y, con, y con rendimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué pediríamos para un cargo de este tipo? que actualmente, de hecho, actualmente necesitamos perfiles de este tipo. Cualquier programador analista SIC que tenga, que tenga muchos conocimientos, en, tanto en Java como en, como en JavaScript, que del lenguaje, de hecho, casi que es lo de menos. Porque al final, mientras tenga buen conocimiento de base y muchas ganas de aprender, y muchas ganas de escuchar al equipo, porque como comentábamos, si ya habéis visto un poquito la, la línea de la presentación, trabajamos muy en equipo, muy codo con codo, y nos adaptamos mucho. Tenemos un ego en el equipo muy bajito. Y siempre decimos que si alguno que entra en el equipo no es más listo que el que hay dentro, Necesitamos aprender entre todos y es, es a, ese conocimiento que entra en el equipo es el que ayuda a crecer a todo el mundo. En este caso, pues, un buen programador SIC, con buena carga de, de, de programática, de, de programador, más que más sencillo el conocimiento en SIC, pero con buenas bases de los dos, más que suficiente. ¿En, en, qué, en qué posiciones podríamos decir que tenemos abiertas? al final... Como somos un, trabajamos mucho con, con, con geometría, tenemos todas las rutas de, de todo el mundo, tenemos mapas offline, eh, hacemos cartografía en web, al final no deja de ser web mapping, y ahí si cualquier tecnología de web mapping es bienvenida. Y una cosa que, está menos, que se encuentra menos, o nos ha costado más encontrar, es capacidad de crear mapas bonitos, de crear buenos mapas. Estilar bien un mapa. Es una cosa que, que parece tan básica y tan y es tan tan, tan, y tan compleja. Porque al final estás, estás, estás transmitiendo información en un mapa plano y, dependiendo de lo que quieras resaltar, pues necesitas que, que se sepa transmitir. Y yo creo que valoraría estos aspectos. Muy bien, gracias. Es cierto que el mapa se, se convirtió en una necesidad y, una vez ya cubierto la necesidad, es un sistema de comunicación, ¿no? Y entonces, como sistema de comunicación, debe también pasar por el, el filtro de todo aquel sistema de comunicación, ¿no? Que, que entre por los ojos, que sea fácil de, de leer, que, sí, sí. Evidentemente, el tema de hacer mapas bonitos no, no es una cosa trivial, sí, sí. Pues, oye, queda dicho, aquí veo yo una oferta avanzada, <susurra> que bien si alguien la coge al vuelo. Laura nos pregunta cuántos sois ahora mismo en el equipo. Ahora somos 15 más dos estudiantes en convenio y este verano hemos hecho una locura y es que pusimos unas ofertas pensando que no vendría gente y bueno, se apuntaron 21 personas y con entrevistas y todo al final decimos bueno, pues 8, ¿no? Y hemos, estado, pues, nos hemos ampliado el 50% de nuestra plantilla este verano contando que la mitad de las personas pues hacen vacaciones y están, o sea, el que se ha quedado ha tenido que trabajar tres veces más para gestionar también los proyectos y todo, ¿no? Y bueno, ha sido una prueba que seguramente en estas dimensiones no haremos otra vez, ¿no? Este verano, pero sí, ahora somos somos Sí. Pese a todo, ha sido un éxito, Monse, que hemos conseguido entrar en el equipo tres personas, dos personas y media, así que hemos descubierto mucho talento de mucha calidad que no es Sí, sí, chulo. Uh, no, no tenemos equipo fuera de, de España. Bueno, hemos tenido, eh, estaba um, gente desde, desde Dinamarca trabajando, uh, hay gente de Alemania pero están afincados en España. Y estamos trabajando remotamente. Uh, con dos retos a, a, a trabajar, ¿no? Uh, una sería el poder contratar también gente de fuera pero que no, que no sea un inconveniente todo el tema de, de la gestión de, de los contratos, ¿no? porque es, es bastante complicado en España hacer contratos y luego se tiene que subcontratar, y bueno, es, es todo una, una historia, uh, pero estamos abiertos ¿eh? a trabajar con gente de fuera, y, y la, la sede física está en Girona, a no sé, un kilómetro dos kilómetros del sitio del quizás, sí, no sé de y, pero bueno, trabajamos remotamente todos en casa. Nuestra filosofía de trabajo es, uh, hacemos 40 horas laborales a la semana, cada uno se lo organiza como quiere, a, a excepción de que cada día se hace una videoconferencia de, de todo el equipo, donde bueno, se, se transmite lo que va pasando y luego pues pedimos un tiempo de... de de compatibilidad de horarios, ¿no? Que si alguien tiene que hacer una reunión, pues pueda tener uh, disponibilidad a la otra persona. Es decir, que si alguien trabaja de 12 de la noche a 8 de la mañana y el otro empieza a las 9, pues igual no coincidirían, ¿no? Y, y esa es nuestra filosofía, todo se hace con, con tareas, se traquea el tiempo y sí que puedes estar jugando en tu casa mientras estás uh, traqueando el tiempo, ¿no? Pero al final, como trabajamos en equipo, la, la misma gente ya ve si alguien se, se está bajando su rendimiento o no por algo. Y luego, pues cuando pasa esto que a veces pasa, pues en lugar de suponer ¿no? que estás jugando, preguntas si normalmente hay una causa justificada detrás. ¿no? Y, y bueno, pues a, así trabajamos más o menos. Muy bien. Pues también uh, es interesante lo que comentabais de, de, la, de este paso de tantos estudiantes que habéis tenido y que José ha comentado ¿no? que, que habíais consolidado algunos de ellos, ¿no? pues también en el contexto de, de UNIGIS para nuestros estudiantes, ¿no? que cuando les ofrecemos prácticas que... A, bueno, que no siempre ¿no? Dan, dan un fruto a largo término, pero es posible que, que, que sí que pueda pasar, ¿no? Y que, y que a veces... Uh, bueno, y también un poco, lo habéis dicho, ¿no? la actitud con la que debes entrar en un sitio cuando vas a hacer prácticas, ¿no? Creo que ya lo habéis, habéis comentado varias cosas en este sentido y creo que es muy importante, ¿no? La, la, bueno, vas a aprender, pero también vas a dar y vas a... Y, y sobre todo, a escuchar mucho, ¿no? Y, y estar abierto a lo que... A lo que a lo que sucede allí ¿no? y adaptarte a, a, a la situación. O sea que eso es muy interesante también para, para nuestros estudiantes. Antes de acabar, yo tenía una pregunta que quizá me voy de, de, de tema, pero aprovechando también que tenemos a José aquí, yo os quería preguntar a nivel geo, cuál es, si no, el reto que, que hay por venir, que quizá es, es complicado que nos lo podáis comentar, cuál ha sido el reto durante todos estos años, el reto geo que quizá os ha llevado más... Más complicaciones que ha sido más complicado de superar, ¿no? Uh, no sé si lo tenéis identificado o sí, es más sí, de uno. La, la verdad es que sí, es, es bastante claro. A ver, al principio Wikiloc trabajamos, tuvimos un acuerdo, como comentábamos al principio, con Google y, y utilizábamos el mapa base de Google. Cuando digo mapa base, cartografía satélite y terreno. Y claro, eh, eso ha ido, ha ido evolucionando con el tiempo y se ha convertido en una cosa clave y es, y es, y es caro en precio conforme escalas en volumen proyectos pequeñitos no se resienten, tienes 25.000 al día impresiones, pero cuando empiezas a tener millones de impresiones, eh, crear un mapa base que vaya rápido y que se pueda servir de todo el mundo con cobertura decente, mundial, es, un, es una tarea compleja. Lo tenemos como plan B, porque actualmente, bueno, hemos ido evolucionando y surgió pues, cuando Google se hizo un precio y se acabó nuestro acuerdo y era un precio que era bastante caro para el proyecto. Encontramos, vino la casualidad, que Apple Maps se estaba lanzando y nos ofrecieron un mapa perfectamente compatible, calidad buena igual, y que hicimos el cambio y eso nos bueno, permite continuar. ¿Qué pasaría si sí, tienes un talón de aquí? Es porque tienes esta dependencia de un mapa base de cobertura mundial. Pero bueno, tenemos el conocimiento en, en el equipo como para... A lo mejor no será igual de bueno si tenemos que lanzar nuestro servicio propio para, para, para servirlo. A lo mejor el proyecto ha evolucionado suficiente y los ingresos lo consolidan y se puede pagar la solución. Hay muchas alternativas en el mercado, como Mapbox, Open Topo Maps hay algunas alternativas pero sí que es una de las cosas difíciles es un proyecto que escala a mí me gusta saber las facturas que pagan otros servicios que utilizan mapas a nivel global eh, que que pagan que utilizan o si se lo hacen ellos porque es es, un, es una tarea una, es una tarea grande y quizás ese es el reto más más peleagudo que hemos hecho durante todos estos años ahora bien hay muchos servicios que si no tienes una comunidad global en este caso, en Cataluña o en España, que tenemos el Instituto Geográfico Nacional con un mapa de calidad que usamos para todas las rutas en España, va perfectamente, a una velocidad espectacular, se sirve bien y los usuarios lo agradecen porque principalmente prefieren el topográfico frente al, al satélite. Pero en general es un reto y es, es quizás si alguien quiere empezar un proyecto de este tipo de, de ámbito mundial, al principio le será fácil de hacer, pero poco a poco en el tiempo tendrá que pensar cómo escalar eso económicamente. Pues, ostras, muy bien. José, de hecho, eh, seguramente es, eh, es lo más básico, ¿no? Tener un, un, una, la cartografía básica, la, la cartografía base, ¿no? Y, es, y parece que es elemental, ¿no? Y para todos el consumir este tipo de, de información parece fácil, ¿no? Pero es cierto que quienes sabemos, estamos en el sector, sabemos que no es tan sencillo y que Google Maps no es... Eh, una cosa gratuita, aunque a todo el mundo le, le pueda parecer, ¿no? Porque detrás hay... hay bueno, no, no lo es, ¿no? Aunque a, a, a en vistas del consumidor sí que sí que lo parece, ¿no? Aunque lo pagamos de otra manera, ¿no? <risa> Seguramente. Sí. Pues, y aparte, Rosa, aparte de que, como comentabas, aparte es que es una cosa que es por defecto, todo el mundo da por hecho que eso está allí Y si no está, sí. no es que es una mejora que pierdes de tu proyecto, es que es una cosa que, que te esperas que esté... Y esas son las peores. Y Luis Costa pregunta, ¿y la posibilidad de trabajar con OpenStreetMap y otras herramientas uh, free open source? Pues Luis, prácticamente todo Wikiloc está sobre hecho sobre herramientas open source, tenemos Postgres, Redis, eh, GeneX, en general todo, todo, todo es G, todo es open, prácticamente todo. Y con OpenStreetMap utilizamos los, utilizamos los datos para algunos proyectos, para algunas cosas que, internas. Y, y en este caso los mapas offline están basados en cartografía de... Todos los datos son de OpenStreetMaps. Y estamos trabajando en cosas nuevas con, con VectorMap, que, que espero que más adelante salgan. Ahora que estamos en ello. Pero sí, en general sí. Lo que pasa es que igualmente, si hay que ser, hay, pese a que, como comentaba, que tenemos planes B, al final cualquiera mmm, tiene herramientas GIS. Y si habéis hecho, si estáis al, un poco al tanto de la tecnología GIS, hay muchas herramientas para generar mapas vectoriales de una manera relativamente sencilla, pero generar un mapa de una región pequeñita es una tarea muy asequible. Generar un mapa de cobertura mundial que escale, y que vaya rápido en todas las regiones del mundo, bueno, pues tiene, tiene su pequeño reto. Muy bien. Pues no sé si no hay más preguntas. Vamos concluyendo. Yo os quisiera, bueno, primero de todo... Mmm, a agradeceros a, tanto a Montse como, como a José, que habéis estado aquí y, evidentemente, a todos los asistentes que, que habéis dedicado este tiempo a nosotros. Um, yo creo que la presentación ha sido muy útil para quienes bueno, tengan idea o, o, o, o tengan en, en la cabeza emprender algún proyecto con, con, en general, ¿eh? yo creo, un proyecto en general y con tecnología geo aún más. Uh, y cómo poder emprender desde una dimensión humana, como he dicho, que creo que, es la, que de una manera es la, la parte más factible, ¿no? antes de pensar en cosas muy, en grandes um, cohetes, ¿no? a veces, <risa> la vertiente humana que puede llevar muy lejos, como, como es vuestro caso, y lo que os queda, ¿no? que es que seguro que, que será muchísimo. Pues muchas gracias. Uh, ¿Os parece que lo dejamos aquí? Vale, antes de marcharse los asistentes, Laura en el chat os va a poner un enlace a una encuesta, una breve encuesta que os agradecería que pudierais contestar, son solo tres preguntas, es súper rápido y para nosotros no, nos ayuda muchísimo, ya la tenéis aquí disponible. Y nada más, el, el webinar va a estar está grabado y lo vamos a, a colgar en las redes sociales para quien lo pueda volver a ver o lo, o lo visualice por primera vez. Y nada, Monse, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por la, por la escucha. Venga. Venga, chao. Adiós, José. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.